Bueno mis campeones, les cuento, estamos recibiendo videos de las personas talentosas. Si conoces en tu barrio, en tu familia, en tus amigos, en cualquier lado, una persona con talento para el fútbol, una persona con talento para dibujar, para bailar, para la carpintería, manualidades, que sepan tejer, personas que jueguen muy bien el tenis, el ping-pong, personas que canten, los chicos que cantan, las personas que quieren ser youtubers, para hacer cuadros, para la cocina, por favor, avísale que se comunique con nosotros al 301-610-2155 y le subimos su video aquí a nuestro canal de YouTube. Eso Totalmente gratis, solo que nos envíe el video, que no pase de minuto y medio, mostrando su talento, que aquí lo promocionamos. Gilmar Rusen, suscríbete. Dios les bendiga.